Se le Curanes, en un sueño, vio la ciudad del valle y la costa de más allá, el pico de un monte cubierto de nieve que mira hacia el mar y las galeras pintadas de alegres colores que salen del puerto a navegar hacia regiones distantes, donde el mar y el cielo se hacen uno. Quizá también fue en el reino de los sueños donde lo nombraron Curanes, pues mientras permanecía despierto en el mundo real, era llamado con otro nombre. Quizá le era habitual soñar con un hombre nuevo, porque él era el único miembro de su familia, y un solitario entre los millones de londineses indiferentes, así que no había muchas personas que hablaran con él y le recordaran quién fue. Su dinero y sus tierras se habían perdido, y no se preocupaba por la vida de los demás, pues prefería soñar y escribir sobre sus sueños. Sus escritos causaban gracia a quienes los mostraba, de modo que, después de un tiempo, los guardó para sí mismo, hasta que finalmente dejó de escribir. Cuanto más se apartó del mundo que lo rodeaba, más fantásticos se volvieron sus sueños, y habría sido inútil tratar de transcribirlos sobre papel. Curanes no era un moderno, y no pensaba como otros escritores. Mientras aquellos se esforzaban por despojar a la vida de sus ropas bordadas de mito y mostrar con la fealdad desnuda lo sucia que es la realidad, Curanes buscaba solamente la belleza. Cuando la verdad y la experiencia fallaron en revelarla, la buscó en la fantasía y la ilusión, hasta encontrarla en su puerta, en medio de los recuerdos vagos de cuentos y sueños de la infancia. No hay muchas personas que sepan sobre las maravillas que se abren para ellas en las historias y sueños de su propia juventud, pues cuando somos niños escuchamos y soñamos, pensamos, pero pensamientos a medias, y cuando somos adultos tratamos de recordar, pero somos torpes y prosaicos debido al veneno de la vida. Pero algunos de nosotros despertamos en la noche con extraños fantasmas de colinas y jardines encantados, de fuentes que reverberan al sol, de áureos acantilados que sobresalen de mares rumorosos, de llanuras que se extienden sobre las ciudades soñolientas de bronce y piedra, y de sombríos grupos de héroes que cabalgan en jaezados corceles blancos por las lindes de bosques espesos. Y entonces sabemos que hemos vuelto la mirada, a través de las puertas de marfil, dentro de ese mundo maravilloso que fue nuestro, antes de que fuéramos sabios e infelices. Kuranes retornó de súbito a su viejo mundo de infancia. Había estado soñando con la casa donde había nacido, la gran casa de piedra cubierta de hiedra, donde trece generaciones de sus antepasados vivieron, donde él tenía la esperanza de morir. La luz de la luna resplandeciente se metió en la fragancia de la noche veraniega, y a través de los jardines, por las terrazas más allá de los grandes robles del parque y a través del largo camino blanco que los llevaba a la aldea. El pueblo parecía muy viejo, sus límites estaban carcomidos como la luna, que había comenzado a menguar, y Curanes se preguntó si los tejados puntiagudos de las casitas ocultaban el sueño o la muerte. En las calles la hierba era tan alta como lanzas, y los cristales de las ventanas estaban rotos, o quizá miraban vagamente. curanes no se demoró, sino que caminó despaciosamente hacia adelante, como atraído ha hacia un objetivo. No se atrevió a desobedecer ese llamado por temor a que resultara una ilusión, como los deseos y aspiraciones de la vida real, que no conduce a ninguna parte. Entonces, se sintió atraído por un camino que conducía fuera del pueblo, hacia las escarpaduras del canal, donde desembocan todas las cosas, el precipicio, el abismo donde el pueblo y el mundo caían abruptamente en el vacío perfecto, allí donde incluso el cielo por delante estaba hueco, y no alumbraban ni la luna ni las estrellas derruidas. La fe lo había impulsado a seguir hacia el precipicio, dentro del abismo, donde le levitó hacia abajo, abajo, abajo, hacia el oscuro pasado, informe, hacia los sueños no soñados, Esferas cuyo brillo es débil y pueden ser parte de un sueño realizado y serafines sonrientes que parecían burlarse de los soñadores de todos los mundos. Enseguida pareció abrirse una grieta en la oscuridad frente a él y vio la ciudad del valle, brillando radiante a lo lejos, allá abajo, con un fondo de mar y cielo y una montaña cubierta de nieve cerca de la orilla. Curana despertó al ver la ciudad, no obstante, con esa mirada fugaz, supo que no era otra más que Selefais, el valle de Ot-Nargai, de más allá de las colinas Tanarian, donde su espíritu había vivido una hora eterna. Un verano por la tarde hacía mucho tiempo, cuando escapó de su nana y dejó que la cálida brisa del mar lo arrollara hasta adormilarlo, mientras observaba las nubes desde el acantilado cercano a la aldea protestó después cuando le encontraron y lo despertaron para llevarlo a casa pues justo cuando lo hicieron estaba a punto de zarpar en una galera de oro rumbo a regiones encantadoras donde el mar se junta con el cielo ahora estaba igual enfadado por haber despertado pues había encontrado su ciudad maravillosa tras 40 fatigosos años pero tres noches después Uranes volvió a país igual que antes Soñó primero con la aldea que parecía dormida o muerta, con el abismo al que hay que descender en silencio. Luego apareció de nuevo la grieta y vio las torres de la ciudad que resplandecían, las finas galeras ancladas en el puerto azul. Observó los árboles guinco del monte Arán, mecidos por la brisa del mar. Pero esta vez no fue sacado de allí, y como si tuviera alas comenzó a bajar gradualmente sobre una ladera cubierta de hierba hasta que por fin sus pies descansaron suavemente sobre el césped. Había regresado, en efecto, al valle de Od Nargai y la espléndida ciudad de Celefais. Curanes caminó entre hierbas aromáticas y las flores brillantes, cruzó el Naraxa por el pequeño puente de madera donde había tallado su nombre muchos años atrás, y por entre la arboleda rumorosa se dirigió al gran puente de piedra ubicado en la puerta de la ciudad. Todo parecía como viejo, aunque ni las paredes de mármol se habían decolorado, ni se habían empañado las estatuas de bronce pulido que colgaban en las paredes. Kurani se dio cuenta de que, de que no había motivo por el cual estremecerse de que las cosas conocidas por él se desvanecieran, pues incluso los centinelas de las murallas eran los mismos, y tan jóvenes como los recordaba. Cuando entró en la ciudad, más allá de las puertas de bronce y en los pavimentos de ónice, los mercaderes y camelleros los saludaron como si nunca se hubiera ido. Y sucedió lo mismo en el templo turquesa Nat Nortat, donde sacerdotes con guirnaldas de orquídea le dijeron que el tiempo no existía en Od Nargay, sino solo la eterna juventud. Entonces Curanes caminó por la calle Pilars, en dirección a las murallas que dan al mar. Allí se reunió con los centinelas marineros y hombres extraños de regiones distantes donde el mar y el cielo se juntan. Allí permaneció largamente, mirando hacia el puerto radiante donde las ondas de agua brillaban bajo un sol desconocido, donde las galeras de lejanos lugares montaban ligeramente el agua. También contempló el monte Arán, donde se elevaba majestuosamente desde la orilla, con sus faldas verdes balanceándose llenas de árboles y su cima blanca muy cerca del cielo. Más que nunca, Curanes deseó navegar en una galera hacia los lugares lejanos de los que había oído en tantos cuentos extraños, y buscó de nuevo al capitán que había accedido a llevarlo tiempo atrás. Encontró a, Ta a Taip, sentado en la misma caja de especias donde se había sentado antes, y el hombre pareció no darse cuenta de todo el tiempo que había pasado. Entonces los dos remaron a una galera en el puerto, y dando órdenes a los remeros, comenzaron a navegar en el mar Serenanean que conduce al cielo. Durante varios días se deslizaron sobre el agua ondulante, hasta que al fin llegaron al horizonte donde el mar se junta con el cielo. Allí la galera no se detuvo del todo, sino que flotaba con facilidad sobre el cielo azul, entre nubes algodonosas teñidas de rosa. Por debajo de la quilla, Uranes podía ver las tierras y ríos y ciudades de extraña belleza incomparable, que se extendían con indolencia bajo el resplandor del sol que no parecía disminuir o desaparecer. Por fin, Antip le dijo que el viaje estaba cerca de su fin y que pronto entrarían al puerto de Seranian, la ciudad de mármol y nubes rosas que se construyó en esa costa etérea donde fluye el viento del oeste hacia el cielo. Pero cuando la más alta de las torres talladas de la ciudad apareció ante su vista, se oyó un ruido en algún lugar en el espacio. Y Curanes despertó con su buhardilla en Londres. Curanes buscó en vano durante muchos meses la maravillosa ciudad de Staffaiz y sus galeras que llegan al límite del cielo y aunque sus sueños le llevaron a muchos lugares magníficos y desconocidos, ninguno de los que conoció pudo decirle cómo encontrar othnagai más allá de las colinas tan Una noche se fue volando sobre las montañas oscuras donde brillaban fogatas solitarias y tenues distantes unas de otras y extraños rebaños lanudos cuyos líderes portaba campanillas tintineantes y en la parte más salvaje de este país montañoso tan remota que pocos hombres podrían haber visto se encontró con una pared o calzada de piedra horriblemente antigua que zigzagueaba a lo largo de las crestas y los valles demasiado gigantesca que quizá no hubieran podido levantar manos humanas y de una longitud tal que ni el final de la misma se podía ver. Más allá de ese muro, en el gris amanecer, llegó a una tierra de pintorescos jardines y cerezos, y cuando salió el sol, contempló tanta belleza de flores rojas y blancas, follaje verde y céspedes, caminos blancos, arroyos de diamantes, lagos azules, puentes tallados y pagodas de techos rojos que por un momento se olvidó de Celefais, debido a tanto deleite. Pero la recordó de nuevo, cuando caminaba por un camino blanco hacia una pagoda de pecho rojo. Y si hubiera cuestionado a la gente sobre ella, hubiera hallado que no había gente allí, sino solo aves, abejas y mariposas. Otra noche, Curanes subió por una interminable y húmeda escalera de caracol, hecha de piedra. Llegó a la ventana de una torre que dominaba una inmensa llanura y un río iluminado por la luna llena. Y en la silenciosa ciudad que se extendía a partir de la, de la orilla del río, creyó ver algún rasgo o disposición que había conocido anteriormente. Habría bajado a preguntar el camino de Otnargai si no hubiera surgido la temible aurora de algún remoto lugar del otro lado del horizonte, mostrando las ruinas y antigüedades de la ciudad y el estancamiento del río cubierto de cañas y la tierra sembrada de muertos. Tal como había permanecido desde que el rey Kinaratolis regresara de sus conquistas para encontrarse con la venganza de los dioses. Y así, Curanes buscó inútilmente aquella maravillosa ciudad de Celefais y las galeras que navegaban por el cielo rumbo a Serenian, Contemplando numerosas maravillas y escapando en una ocasión milagrosamente del indescriptible gran sacerdote que se oculta tras una máscara de seda amarilla y vive solitario en un monasterio prehistórico de piedra, en la fría y desierta meseta de Leng. Al cabo del tiempo, le resultaron tan insoportables los desolados intervalos del día que empezó a procurarse drogas a fin de aumentar sus periodos de sueños. El achís lo ayudó enormemente y en una ocasión, lo trasladó a una región del espacio donde no existen las formas. Pero los gases incandescentes estudian los secretos de la existencia, y un gas violeta le dijo que esa parte del espacio estaba en el exterior, de lo que él llamaba el infinito. El gas no había oído hablar de planetas ni de organismos, sino que identificaba a Curanes como una infinitud de materia, energía y gravitación. Kurane se sintió ahora muy deseoso de regresar a Celefais salpicada de alminares y aumentó su dosis de droga. Después de un día de verano, lo echaron de su buhardilla y vagó sin rumbo por las calles. Cruzó un puente y se dirigió a una zona donde las casas eran cada vez más escuálidas. Y allí fue donde culminó su realización y encontró el cortejo de caballeros que venían de Celefais para llevarlo allí para siempre. Hermosos eran los caballeros, montados sobre caballos ruanos y ataviados con relucientes armaduras, cuyos tabardos tenían bordados extraños blastones con hilo de oro. Eran tantos que Curanes casi los tomó por un ejército, aunque habían sido enviados en su honor, porque era él quien había creado Otnargai en sus sueños, motivo por el cual iban a nombrarlo ahora su dios supremo. A continuación, Vieron a Curanes un caballo y lo colocaron a la cabeza de la comitiva y emprendieron la marcha majestuosa por las campiñas de su rey, hacia la región donde Curanes y sus antepasados habían nacido. Era extraño, pero mientras cabalgaban parecía que retrocedían en el tiempo, pues cada vez que cruzaban un pueblo en el crepúsculo veían a sus vecinos y sus casas como Chaucer y sus precesores les vieron. Hasta se cruzaba a vestes con algún caballero o pequeño grupo de seguidores. Al avercinarse la noche, marcharon más deprisa y no tardaron en galopar tan prodigiosamente como si volaran en el aire. Cuando empezaba a alborear, llegaron a un pueblo que Curanes había visto bullente de animación en su niñez, y dormido o muerto durante sus sueños. Ahora estaba vivo y los madrugadores aldeanos hicieron una reverencia al paso de los jinetes calle abajo entre el resonar de los cascos, que luego desaparecieron por el callejón que termina del abismo de los sueños. Curanes se había precipitado en ese abismo de noche solamente, y se preguntaba cómo sería de día, así que miró con ansiedad cuando la columna empezó a acercarse al borde. Mientras que grababa puesta arriba hacia el precipicio, una luz radiante y dorada surgió de occidente y visitó el paisaje con refulgentes ropajes. El abismo era un caos hirviente de rosáceo y celulio esplendor, unas voces invisibles cantaban gozosas mientras el séquito de caballeros saltaba al vacío y descendía flotando graciosamente a través de las nubes luminosas y los plateados centellos. Seguían flotando interminablemente los jinetes y sus corceles pateaban al éter como si galopasen sobre doradas arenas. Luego, los encendidos vapores se abrieron para revelar un resplandor aún más grande, el resplandor de la ciudad de Celefáis y la costa más allá y el pico que dominaba el mar, y las galeras de vivos colores que zarpan del puerto rumbo a lejanas regiones donde el cielo se junta con el mar. Y Kuranes reinó en Nargay y todas las regiones vecinas de los sueños, y tuvo su corte alternativamente en Selefais, y en la Seranian formada de nubes. Y aún reina ahí, y reinará feliz por siempre, aunque al pie de los acantilados de Insmouth, las corrientes del canal jugaban con el cuerpo de un vagabundo que había cruzado el pueblo semidesierto al amanecer. Jugaban burlonamente y lo arrojaban contra las rocas, junto a las torres de Trevor, cubiertas de hiedra, donde un millonario de eso y cervecero disfruta de un ambiente comprado de nobleza extinguida.